Es en metro Olivos, en medio de Metro Olivos y Metro Tezonco, se cayó el puente y se cayó un tren ahí. Hay gente muerta y herida. El puente del Marcelo. Por razón se fue la luz en el Walmart.